Se pueden sentar los jóvenes ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta tarde hermanos? Diga conmigo a Él sea la gloria A Él sea la gloria Aleluya Yo entiendo que la Biblia habla que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero yo tengo noticia para ti. Porque esa gloria lo compartió contigo. Gracias por tu entusiasmo. Muchas gracias. La gloria lo compartió contigo Jesús dijo la gloria que me has dado ah, Yo se lo he dado a mis hijos que lo quieren Usted sabe lo que significa gloria Gloria en lo secular significa fama Pero en lo espiritual significa fruto La gloria de mía son mis hijos porque parecen a papi Y cada vez que yo veo a mis hijos hacer lo que le mando a hacer, me pongo gozoso, tengo orgullo porque están haciendo lo que papi le ha dado que haga. ¿Hay ¿Alguien que está aquí todavía? Tú eres la gloria del padre, tú eres la gloria del padre y cada vez que el diablo te mira a ti, tiene miedo porque tú pareces a Dios, a la imagen, póngase de pie, póngase de pie, póngase a la imagen y semejanza de Dios. Dile a alguien que está a tu lado Yo soy la gloria del Padre Dile, dile, dile Dile, dile, yo soy la gloria del Padre Dile, dile, estas señales seguirán A los que creen Aleluya Alguien está aquí todavía Tú eres la gloria del Padre Dios te creó Y después que te creó Sopló dentro de ti gloria por lo tanto, yo no estoy hablando de la carne, yo estoy hablando de la gloria que está por dentro de ti. ¿Alguien está aquí todavía? Tú eres la gloria del Padre. Y una de las cosas que le estaba hablando a los jóvenes es descubriendo su real identidad en Dios. Porque mis hermanos, no hay que perder todo el tiempo diciendo de lo malo que están, están su estos jóvenes, o no están su Ellos lo saben y muchos saben más que ustedes. Lo que hay que decir a los jóvenes, quiénes son en Dios. Porque cuando descubren quiénes son en Dios, esas cosas no hay que tocarlo. Porque cuando tú sabes que tú eres separado para Dios, cuando tú sabes que tú eres perdonado por Dios, cuando tú sabes que Dios te cogió desde la fundación del mundo, no hay que andar como un pandillero, no hay que andar fumando marihuana, no hay que andar fornicando, no hay que andar en pornografía. Porque tú sabes quién tú eres en Dios. Hay que estar aquí todavía. Dile a tu hermano yo soy la gloria del Padre. No me lo cree, no me lo cree. ¿Por qué usted cree que Dios le pida le a usted que se ponga en posición de oración? Porque todo lo que Dios está a punto de hacer. Lo tiene que hacer a través de usted. Pero, tú eres la solución del mundo. Tú no eres un miembro de una iglesia Tú eres la sal de la tierra Tú eres la luz del mundo Tú eres, tú eres la máxima expresión de Dios ay. Hay alguien que está aquí todavía tú, tú, cuando tú caminas La tierra tiembla Cuando tú caminas Ay, ay, ay qué ¿Sabes lo que me gustan los aeropuertos? Algo me pasó cuando venía para acá Desde y Norte Carolina cuando llegué a las puertas del aeropuerto, al momento que yo entré algo pasó con las puertas, se abrían solas. Al momento que yo llego las puertas se abrió sola, porque pude identificar que había una persona en la puerta. Estoy hablando proféticamente. Después cuando fui al baño. Comencé a, a ver si había algo para lavarse las manos. Y lo único que me tenía que hacer es extender mi mano. Porque cuando yo extendí la mano, la agua salió sola. Lo próximo, estaba buscando papel para secarme las manos. Y cuando miro en el baño, algo interesante. Había una caja que decía, wave your hand. Y cuando levanté la mano, el papel salió solo. Hay cosas que van a ser desatadas cuando tú llegas al escenario Hay familias que van a ser salvadas cuando tú llegas al escenario Hay dinero que va a llegar cuando tú llegas al escenario Hay rompimiento que va a pasar cuando tú llegas al escenario Porque cuando tú llegas, llega Dios y cuando ah, alguien está aquí No es el edificio, tú eres la iglesia Y cuando tú llegas aquí, llega Dios aquí contigo Levante su mano y diga gloria a Dios conmigo. Romanos. Romanos capítulo 8. Diga conmigo, yo soy la gloria del Padre. Diga conmigo, y mi hermano es Jesucristo. Romanos capítulo 8 está en medio de Génesis y Apocalipsis reciba salud de mi familia la iglesia también, linaje de impacto internacional en Raleigh, Norte Carolina realmente es un sumo gozo somos evangelistas, también misioneros y viajamos a distintos, distintos países yo creo que de los muchos países que hay aquí ya yo he tocado la gloria sea para Dios ya para Julio si Dios permite llegaremos a Roma Si Dios lo permite Romanos capítulo 8 Verso 18 Con ese dedo Usted solo aguanta ahí Y después vamos a brincar la segunda de Corintios Amén Romanos capítulo 8 Verso 18 Y después vamos a brincar la segunda de Corintios Capítulo 4 Cuando lo tenga dígame un amén por favor lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén. Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en Nosotros Diga conmigo en ajá, ajá. En nosotros a de manifestarse ¿Cuántos bendicen a Dios por esa palabra poderosa? Diga conmigo Algo se va a manifestar Dile conmigo Mira hay una gran diferencia Entre orar y declarar Y mucha gente Mucha gente ora mucho Pero nunca declara nada y Dios le dio la autoridad a usted para declarar cosas que pasen. Por eso que él dijo, lo que tú gastas en la tierra, yo gasto en los cielos. Y lo que, yo desa lo que tú desatas de la tierra, yo voy a desatar en los cielos. Pero usted tiene que usar la palabra de declaración. Dile conmigo, algo se va a manifestar en mí. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 4. Verso 15.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 Escuche porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. ay, ay, ay, ay, ay, ay. No mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que. No se ven Ay, ay, ay, ay ay, ay, Porque las cosas que se ven Son temporales mas las cosas que no se ven so, En otras palabras No importa lo que tus ojos están viendo ahora Hay algo que está a punto de manifestarse Yo quiero que usted vive Dos o tres personas y le dé la mano Y dígale, dígale, dígale Lo que no pudiste presenciar Dale la mano y sacúdaselo Dígale lo que no pudiste presenciar Lo vas a ver Porque Dios está cocinando algo Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Yo sé que es un tema medio loco Pero está bien Dile a otra persona que está al lado tuyo Dile lo que no pudiste presenciar Eso tú vas a ver Porque Dios está cocinando algo Yo no sé a quién yo le vengo a hablar, aleluya. Pero por favor, alguien, hay una palabra profética hoy, porque, porque, lo que tus ojos están viendo es algo temporal, a lo que, a lo que Dios ya, a lo que Dios ya ha establecido ante la fundación del mundo. Uf. Lo que no pudiste ver Lo vas a ver ya mismo Dice el Espíritu Santo Le vengo a dar a alguien que lo quiera Lo que no pudiste ver Lo Lo estoy profetizando a alguien Yo no sé a quién es Pero lo que estaba esperando Que no podía verlo Lo vas a ver ya pronto Dice el Espíritu Santo Porque yo he visto tus lágrimas Porque yo he visto cómo has clamado a mí Porque yo he visto que estás perseverando Ya mismo lo vas a ver Somebody say amen en this place Padre gracias por tu palabra es bendita es eficaz gracias por la unción especial que está en este lugar, te pido que me uses no que me quite pero que me uses para la gloria de tu santo nombre, activo hablo a cada corazón en esta tarde que reciba esta palabra profética hoy, aleluya que tú has declarado en mi corazón para este día específico una palabra revelatoria, una palabra de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, yo profetizo que las vidas no serán iguales, yo profetizo que el demonio, los diablos y los siete potencias, todos principados va a tener que caer a sus rodillas porque ya hemos descubierto que tú tienes algo sobrenatural para nosotros por lo tanto no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir, no vamos a cuitear no vamos a tirar la toalla sino que vamos a seguir peleando porque ya mismo el milagro está en la esquina yo declaro en el nombre de Jesús que lo que ojo no vio, ni oído escuchó ni ha subido el corazón del hombre son las cosas que Dios ya, ya, ya tiene preparado para aquellos aquí si tú lo crees levante la mano y grita aleluya Se pueden sentar, por favor. Es que, es, es que estoy tratando de buscar la persona que yo vine a predicarle. Porque no vine a predicar a todo el mundo Hay alguien Que yo vengo a predicarle hoy Hay una diferencia Entre iglesia y reino Gente de mentalidad de iglesia Son gente que siempre quieren que le hagan algo Órame, empújame Ven a mi casa, echa fuera los demonios, dame dinero. Pero gente del reino son gente que cuando reciben una palabra de parte de Dios, hacen, cos hacen que cosas sucedan. ¿Alguien que está aquí todavía? Si sí, gente de iglesia nunca ora, nunca leen la Biblia. Pero gente del reino son la gente que toma la palabra y pone acción a lo que Dios está pidiendo. So, yo vengo hoy, vengo hoy, hoy, hoy, yo vengo a ver quién estoy. estoy Hablando a quién, quién, quién está empujando Quién está a, asumiendo la unción que está sobre mí Porque yo tengo un manto especial en esta hora Pero ese manto va a ser desatada a Aquellos que están diciendo Dios mío es a mí que lo quiero Yo lo quiero, esto es para mí, yo no sé El, el que está a mi lado, yo quiero algo de parte de Dios Yo he, he pardeado. yo he sufrido, yo he sudado Yo vengo aquí hoy para recibir algo que Dios tiene para mí Gente que se han preguntado por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué yo hice yo? Que de repente cuando vengo a las cosas de Dios El diablo se levanta en contra de mí ¿Qué hice yo? ¿Por qué? Es la pregunta de mucha gente aquí ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo vengo a la iglesia Y el enemigo ataca a mis hijos? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que lo que yo estaba criticando a, a, a Hace meses atrás Me está pasando en mi propia casa? ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo me odia tanto? ¿Por qué? ¿Por qué siento tanta depresión? ¿Por qué? ¿Por qué siento tanto desánimo? ¿Por qué? Porque vengo a decirte lo que, lo que el diablo está haciendo. Te está profetizando que Dios está a punto de hacer algo contigo Por eso es la batalla, por eso es la guerra Y tú tienes que levantarte hoy y decirte Diablo, te equivocaste conmigo Porque yo estoy de pie, porque Dios está conmigo Alguien alaba si puedes, si puedes alábalo Dios no viene a gastar tiempo con gente wichiwachi. Dios no viene a gastar tiempo con gente cobarde en la iglesia. No. Está buscando gente que se ponga en la brecha. Está buscando gente que diga, ¿sabes qué? Yo quizás no entiendo todo lo que me está pasando, pero yo sé que Dios está cocinando algo. Algo dentro de mi espíritu me está diciendo que siga peleando. Algo dentro de mi espíritu me está diciendo sigue alabándome. Algo dentro de mi espíritu me está diciendo sigue ayunando, sigue orando algo. Yo no quería hacerlo, pero lo estoy haciendo. Yo no quería ir para el ingreso, pero estoy aquí en la iglesia. Yo no quería ayunar, pero estoy ayunando. Algo dentro de mí me está diciendo no te rindas. Dile que te al lado, no te grindas. La pregunta de muchas personas en el ámbito eclesiástico o no eclesiástico, cuando se refiere a temas o textos como ese, preguntan la palabra por qué o cómo puede surgir estas cosas. Y uno saldría con las respuestas. Es que Dios lo dice. Porque por años la gente no ha tratado de presentar la Biblia en una manera de expresarle a la gente lo que Dios dice. Pero si tomamos un poquito y comenzamos a indagar y comenzamos a cambiar un poco. En vez de decir lo que Dios está diciendo preguntaremos esto. ¿Por qué Dios me lo está diciendo a mí? Es una gran diferencia de presentar es que Dios lo dijo. Y hay otra gran diferencia de, de decir es que ¿por qué Dios te lo está diciendo? Uh. Y, y lo que me gusta de Dios es que Dios es, no es como los hombres. Dios es soberano. Dios es eterno Dios no necesita consejo de nadie Cuando Dios va a hacer algo No necesita ser aprobado por los hombres Ni pastores ni evangelistas Cuando Dios se place de hacer algo Lo hace porque le da la gana de hacerlo Porque Él es Dios y se acabó Me encanta, me encanta de Dios Porque Él es el alfa, la omega El principio, el fin Y todo por el medio Ese es mi Dios y me encanta porque cuando Dios te habla a ti Te muestra un futuro Te muestra una visión cuando yo estaba en las pandillas yo me, yo me veía a mí enfrente en de multitudes y yo estaba endemoniado, tenía pantalones aquí, tenía apestada marihuana, pero Dios me dio una visión ay, ay, ay, ay, ay, si sí, hay mucha gente religiosa que no va a entender eso Ajá. nunca fui bautizado, nunca hablé en lenguas, nunca fui a una iglesia, pero Dios me dio una visión, ¿cómo es posible que Dios le da visiones a gente que parece que, que, parece que son unos mundanos porque Dios le da la gana hacer lo que le da la gana y no te tienen que preguntar a ti lo que tiene que hacer porque Dios es Dios y se acabó, casos el que está aquí todavía Levante la mano aquí Por eso Dios te dice a ti Te voy a mostrar un futuro Para que entiendas que no he terminado contigo A quién yo le estoy hablando en esta tarde Y cuando pensamos el por qué Dios me lo está diciendo Inmediatamente cambia nuestra perspectiva De entender que Dios Está haciendo algo detrás de la cortina. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y entonces él coge mi presente. Y después me da una visión del futuro. Dando a entender mis hermanos. Que la visión que yo te mostré en el futuro. Lo que está presente no es comparable a la gloria que te voy a mostrar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muchos de ustedes que están aquí Muchos de ustedes que están aquí Quizás iban a tirar la toalla Quizás iban a rendirse Quizás dijeron tú sabes que no vuelvo Más se acabó estoy Cansado de pelear estoy cansado De clamar a Dios porque cuando clamo a Dios Pienso que Dios está en silencio Quizás está en África quizás está En Guatemala pero cuando yo le clamo a él Siento que ni mi oración sube al techo Alguien que está aquí todavía pero yo vengo A decirte la razón que tú estás de pie Es que cuando Dios te mostró la visión Lo que tú estabas viviendo Tú no podías morir donde tú estabas Viviendo porque ya Dios te mostró que esa no es la forma que tú vas a morir Aleluya, sino que tú vas a vivir Hasta que veas el cumplimiento de Dios En tu vida, hay gente aquí Que deben darle gracias a Dios Que Dios te dio una visión Que Dios te habló, que Dios te dijo Así va a ser Ay, Dale gracias a Dios por la visión Sin visión Gloria a Dios Haz un aplauso a Jesús Sin visión El pueblo perece Qué es actual en incredulidad Es caminar sin visión Dios no va a trabajar contigo Cuando no tienes una asignación hay gente que quiere, quieren que Dios venga y los toque, ¿Dios tocame para qué?, te dice el Señor, no sé, Dios tiene que bregar con algo, tiene que ver algo en tu mano para que Dios bregue, ah, la diferencia como le expliqué hoy entre la visión de Dios y la visión tuya es que la visión de Dios siempre tiene que ver con bendecir a otras personas, la visión tuya siempre tiene que ver contigo Alabado sea Dios, está aquí todavía tú tienes que entender que Dios va a venir y va a confirmar y va a pelear contigo cuando tú tengas una visión de parte de Dios, por lo tanto los dones que tú tienes es para otras personas, los dones que tú tienes es para bendecir a otras personas los talentos que tú tienes es para bendecir a otras personas, no es para decir qué lindo yo canto, hay que cuando yo canto se mueve Dios y cuando no canto, mira cuando si usted canta o no canta se va a mover Dios anyway, si usted predica o no. No predica, seamos Dios, Dios, anyway esto no, esto no es ninguna competencia. Esto entender, estamos aquí, en este lugar, porque estamos listos para manifestar la gloria de Dios. Si usted le cree, dice amén. Ya conmigo, Dios me dio una visión. Porque cuando tú no tienes visión, las circunstancias de tu vida te tragan te destruyen, te dejan sin fuerza, no hay sentido de vida, no hay por qué pelear, pero cuando Dios te da una visión, tú no estás metido en las vidas de, los, de otra gente, tú no estás metido en las vidas de los, de, de los hermanos de tu iglesia, tú estás bajo una asignación. ¿Sabes por qué hay gente que murmura y critica mucho en la iglesia? Porque no tienen visión. Se ganchó la llamada ahora. Porque el que tiene visión no tiene que meterse en la vida ajena. Somebody, it's hot in here. Cuando tú tienes visión, tú no tienes que pelear a ver si tú predicas más que el otro. Tú no tienes que ver si tú cantas más que otro Porque tú entiendes tu asignación Hay una gran diferencia entre agenda y asignación Y cuando hay asignación Lo que es tuyo, es tuyo y se acabó Aleluya Cuando tú estás bajo asignación Tú tienes algo por qué pelear Y Dios te está diciendo en esta hora Yo quiero que tú camines y no te detengas Porque lo que yo te mostré a ti Venga el diablo y los demonios No van a poder parar lo que yo te dije de ti Por eso que le dijo a Jeremías: Antes que tuviese el vientre de tu mamá Yo te conocí y te puse el profeta El profeta estaba dentro de Jeremías Y él no lo sabía Porque todo lo que Dios va a depositar en ti Lo pone dentro ¿Y cómo lo saca? Por medio de pruebas Te mete en el fuego Te quita algo Para darte algo mejor le quitó la costilla de Adán para presentar una mamichula. Alábalo. Pero cuando despertó del sueño, dijo: ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Alaba Porque cuando Dios te quita algo, te va a dar algo mejor. Y te procesa en el fuego. Yo sé que no, no le gustan esa parte del proceso. Porque mucha gente quiere las cosas de drive-thru... Queden oraciones de microondas. Quieren orar cinco minutos y recibir una bendición grande. Quieren pelear, quieren que otros pelee por ellos para recibir una bendición grande. Y eso no es así en el reino. El reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Alaba al Señor, presidente. Hay que estar aquí todavía. Y Dios está levantándonos violento violentos en esta tarde. Yo pregunto aquí, ¿habrá algunos violentos en esta tarde que se pongan de pie? Esa? Que se pongan de pie y digan, yo voy a pelear por lo que es mío. Yo voy a pelear por lo que es mío Lo que Dios me dijo yo lo voy a ver Aunque la gente crea lo que no crean Aunque el diablo diga o no diga Yo sé lo que Dios me mostró Y yo voy a pelear por mi familia Y yo voy a pelear por mis hijos Y yo voy a pelear por mi ministerio Y yo voy a pelear por lo que Dios dijo de mí Empuja a alguien y dice pelea No te detenga. Pero a decir, pelea no te detenga. deja esa cobardía, deja esa tristeza, deja esas quejas, queja, cambia tu queja, avanza y sube la alabanza para arriba, deja estar quejándote tanto, deja estar murmurando, deja estar triste, ¡Ah! hay que pelear, hay que pelear, hay... hay que pelear la batalla, hay que decir al diablo, diablo, suelta mi vida, suelta a mi familia, suelta a mis hijos, vete a mi casa ahora. Uy, aquí, vas a Hay Alguien alabe a Dios aquí. Dios está levantando guerreros aquí. Que diga, ¿saben qué? Yo sé lo que Dios me mostró. ¡Hey! ¡Vive alguien, pelea! La victoria es tuya, la victoria es tuya, la victoria es tuya, la victoria es tuya. Se van a abrir las puertas, se van a abrir. Suelta esa lengua de fuego, yo siento a Dios, yo siento a Dios, yo siento a Dios. Ahí está de Dios, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Este está fuego, ahí está el fuego de Dios ahí. En el fuego te voy a probar. En el fuego voy a sacar lo mejor de ti. Porque tú no vas a permitir que las circunstancias cambien quien tú eres en Dios. Tú no vas a permitir lo que el gobierno o Obama diga, Alaba yo, si puede. Tú estás en el reino de Dios y tu papi te va a proveer todo lo que tú desees. Vaya Shabbataba. Dios. Diga conmigo la gloria está por dentro Por lo tanto no voy a concentrarme En las cosas que yo estoy viendo exteriormente Me voy a concentrarme en las cosas que no veo Alguien está aquí Muchos de ustedes están aquí ¿saben por qué? Porque están esperando la venida de Cristo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios nunca bajó a la tierra y te dijo yo venía si no, que te lo digo por medio de la palabra ¿Sí o no? Pues la palabra ha creado, ha creado una fe en ti Que hay algo en tu espíritu que dice Lo estoy esperando Lo estoy esperando No lo he visto, pero lo creo No le he visto todavía, pero lo siento Hay que gastar aquí ponga, ponga, ponga, ponga saque su mano, saca su mano, saque su mano Póngale frente en su cara Póngale frente a su cara Y quiero que todo el mundo sople en la mano Sopla, sopla, sopla aunque te apete la boca pero sopla, ¿qué tú sientes? ¿qué tú sientes? ¿ah? ¿lo sientes? mi pregunta hermanita ¿lo ves? ¿pero lo sientes? yo lo siento por la mañana, yo lo siento al mediodía, yo lo siento por la tarde yo lo siento por la noche aunque hay momentos que yo digo Dios se me fue de mí pero Dios dice yo estoy más cerca de ti de lo que tú puedes pensar ay, que está aquí. aunque no me veas me vas a sentir ay, ay, aunque no me veas me vas a sentir vas a sentir río de agua viva vas a sentir fuego, vas a sentir unción vas a sentir poder, vas a sentir lengua de fuego vas a sentir que Dios está contigo vas a sentir que Dios está ahí Cuando yo estuve en la escuela, cuando estaba en la escuela, yo, tú sabes, yo quería hacer un papi chulo también. Yo quería ser uno. Para impresionar a todo el mundo me ponía una cadena que me regalaron. Y cuando llegaba a la escuela sierva, la gente decía, wow, esa cadena brilla. ¿Dónde lo compraste? ¿Cuánto te costó? Le decía, mucho dinero papi, mucho dinero me costó. Pero la única persona que conocía mi cadena era mi hermanita chiquita. Porque a las 11, once y media de la noche, ella me encontraba en el baño cepillando mi cadena con colgate. Para que el próximo día yo llegara a la escuela y la gente viera qué brillante es esa cadena. Pero fue exponida cuando llegaba a la escuela y la presión del sol me daba a mi piel. Porque el fuego del sol exponía lo que no estaba realmente real mm. So, cuando me quitaba la cadena sierva, lo que había era una marca verde. Porque la cadena que yo tenía no era realmente de oro, era una cadena chipichapi. Alaba, Jehová. Porque no todo lo que brilla es oro. Alaba, Jehová, si puede. Y hay gente que dice: Estoy brillando, no sabe de oro. Dios te dice: El fuego va a producir lo que está dentro de ti. El fuego va a sacar lo que impureza. El fuego va a quitar lo que no es mío. Alaba, si puede. Dile a tu hermano, Dios va a sacar lo mejor de ti. Ahora pregúntale, ¿tienes una visión? Ojos acá, ojos acá. Pregúntale, ¿tienes una visión? Porque cuando Dios, mira, cuando Dios te va a manifestar su gloria a ti. Él usa quien Él tenga que usar para hacerlo. Porque cuando llega tu tiempo. Si Dios tiene que hablarle a los cuervos que te preparen un bisté. En tu momento de sequía. Él lo va a hacer. Cuando si Dios tiene que usar sido Para financiar tu ministerio. Él lo va a hacer. Cuando llega tu tiempo, lo que es reservado para ti, nadie te lo puede quitar. Si Dios tiene que usar al diablo para bendecirte, lo va a hacer. Dile a alguien, y profetiza, dile, llegó mi tiempo. <risas> Y, y, ¿Y cómo tú sabes que llegó mi tiempo? Porque las cosas están de mal en peor. Alaba Jehová. Porque las cosas están caloradas. Alaba. Porque la presión está fuerte. Por lo tanto, yo sé que ha llegado mi tiempo. Decláralo. Dile a alguien, llegó tu tiempo. Mira a otra persona y profetiza con fe. Dile, llegó tu tiempo. Apúntale el dedo. Había una ancianita de como 70 años, pentecostal, pero vivía sola. Y esa hermanita reconocía que Dios estaba con ella de tal forma que era una mujer que alababa a Dios con libertad. Pero lo alababa en las buenas y en las malas. Es la diferencia entre mucha gente que solamente lo alaban en las buenas Cuando hay dinero lo alaban Cuando tienen la novia lo alaban Cuando tienen el novio lo alaban Pero cuando Dios le quita eso están mudos Entonces invitaron a alguien a la iglesia que es ciego del mundo Y el ciego le dice Pero tú estás mudo Porque tú no alabas Alabanza genuina es Lo alabo no por la cosa que él me da Lo alabo por quien él es en mi vida Aunque el esposo se vaya con otra mujer Siga alabando a Dios Aunque la novia se fue con otra Siga alabando a Dios Aunque te volte de la casa Siga alabando a Dios Aunque no tengas a con gandules sigue alabando a Dios Aunque no tengas pupusa Siga alabando a Dios Aunque no tengas taquito alabando. Dile a alguien, llegó tu tiempo. Y esta ancianita, cada mañana salía al balcón y decía, Señor, yo te alabo porque no hay nadie como tú. Lo hacía todos los días, Señor, y lo gritaba, Señor, te alabo. Porque no hay nadie como tú Esa viejita Y lo puedo imaginar Que casi, casi no podía caminar Pero tenía una boca terrible Hay gente que son pentecostales Y no pueden ni decir Aleluya alaba a Jehová Para decir bautista Y católico Pero esta señorita decía Señor Te alabo Porque no hay nadie como tú Me gusta predicar En la iglesia de Moreno Porque las ancianitas Salen corriendo Con el bastón Porque sienten a Dios Y algunos aquí Hay que pagarle Un, un cupón de jifusten Para que alaben a Dios Porque no quieren alabarlo Hello, alguien diga aleluya. De repente, como a cada cristiano le pasa cosas que son inesperadas, pasan cosas que usted no esperaba, pasan. Usted no pensaba que su hijo se iba a enfermar y se enfermó. Usted no pensaba que, que, que, que, que el trabajo que usted tenía por años lo iban a votar mañana y lo votaron. Porque muchas son las aflicciones de los justos pero de todas lo va Jehová y, y, y esta señora pasó una tribulación aleluya dile a tu hermano profetiza, profetiza a alguien Dile, aunque haya tribulación Dios sigue siendo Dios mira otra persona aunque haya tribulación Dios sigue siendo tu Dios y cuando, y cuando esta hermana pasó un momento difícil que ahora no tiene comida no tiene dinero los familiares de ellas están en lejos no tiene nada de comer Sola la viejita ¿Sabe lo que es? Dijo Yo lo voy a lavar anyways Pero Esa viejita tenía un problema grande Y era que el vecino de ella Era un hombre ateo so, Cada vez que esta señorita Alababa a Dios El ateo se enojaba con ella le decía cállate Y cuando pasó Esa tribulación de ella Como a cada cristiano Miren mi hermano hay gente aquí Que tiene diferentes cosas pasándole Y sonríen aquí Pero dentro de esa sopa Hay cosas que si se lo cuentan Usted no lo va a creer Por eso es la importancia De una palabra de Dios a su vida Porque una palabra de Dios Puede cambiar todo en un segundo Dile conmigo una palabra de Dios Por eso que cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro dijo si tú eres el Hijo de Dios Dime que camine sobre las aguas Jesús solamente dijo una palabra Ven En una palabra Estaba caminando Sobre las aguas Mientras los cristianos huichiguachis se quedaron en la barca Él estaba caminando Porque esperó una palabra de Dios y usted tiene que esperar una palabra de Dios porque va a cambiar su vida. Usted va a caminar sobre las aguas y va a tener victoria. ¡Dígame! Y cuando pasó lo que pasó, fue la viejita del balcón. Levantó las manos y dijo, Señor, yo te alabo porque no hay nadie. Y se le escuchaba el estómago, mm, como tú. Pero, señor tú nunca me has fallado Tu palabra dice Que nunca he visto Un justo desamparado Ni su simiente Que mendique pan mm, Pero yo te creo Dios Pero qué pasó Que cuando entró en la casa El ateo escuchó lo que ella estaba diciendo El próximo día Ella sale al balcón Y cuando sale al balcón Hay como 200 dólares te compras leche, huevo, queso, pan, bistec, chuleta. Dile a alguien, llegó tu tiempo. Y cuando Imagínese que usted llega a su casa ahora mismo y cuesta como 200 dólares de compra. ¿Cuánto me invita a comer? Y cuando dio eso, se alegró. Y estaba a punto de brincar para arriba. Y cuando iba a brincar, ¡Señor! La paró el ateo. Te callas la boca. Tu Dios no existe. Tu Dios no existe. ¿Y qué le pasa a usted? Porque yo fui el que compré las compras. La viejita soltó el bastón. Comenzó a brincar en un pie. puede. Y dijo, Señor, no solamente te alabo, pero te alabo más porque hiciste que el diablo me pagara la compra. Hay quien está aquí todavía porque lo que es tuyo, lo que es tuyo, el diablo te lo va a tener que devolver siete veces más. Dile mira, mira que no lo hago. El diablo va a tener que soltar a mis hijos. Va a tener que soltar lo que me pertenece. Lo que es tuyo es tuyo. Ay, yo no sé a qué lo estoy hablando. Pero Dios te dice hoy. No pares de alabarme. No pares de alabarme. No pare de alabarme. No pares de, no pare de alabarme. Porque tu victoria. Tu victoria. Tu victoria. Está ahí. Vengo a hablar a la gente aquí. Que en un momento... Se sentía rendir, pero Dios te está diciendo esta leve tribulación momentánea, como follow me producirá en mí un cada vez y eterno peso de gloria. Tu tribulación va a producir. Dios conmigo, va a producir. Ah, cuando hablen mal de ti No te preocupes Va a producir Por eso no, no, no, me, no, me, no me pongo mal Con los enemigos Que hablan mal de mí Porque los enemigos Que hablan mal de mí Ellos mismos me promocionan y muchas veces los enemigos critican lo que tú tienes porque lo, ellos no lo tienen Alaba Jehová si puede. Te, te están enojados contigo porque tú tienes algo que ellos no tienen ah, no les gusta la vestimenta no les gusta tu pelo no les gusta tus zapato porque ellos no tienen lo que tú tienes porque tú eres original y lo que Dios te dio a ti es tuyo ah, levante la mano glorifica a Dios dale la mano a tu hermano dile lo que lo que tú no veías, lo que estabas esperando. Mira los años, dile: Yo te profetizo hoy que tú lo vas a ver en el nombre poderoso de Jesús. <risa> Levante sus manos al cielo. Todos aquí. Yeah. Worshipers. Yo no sé. Yo sé que tú viniste hoy aquí para algo. Para un milagro. Y donde hay necesidad, hay milagros. Tú sabes lo que tú estás pasando. Tú sabes tu condición. Tú sabes tu dolor y tu batalla Tú estás aquí hoy Porque Dios te trajo aquí hoy Y yo declaro que el nombre de Jesús Que todas esas lágrimas que tú has soltado De tus ojos Que nadie ha visto pero Dios lo ha visto Esas lágrimas no han caído al suelo Han caído las manos de Dios Y Dios está a punto de virar las lágrimas en lluvias de bendición a tu vida. Yo no sé a quién le vino a hablar. Yo no sé quién está pasando lo que está pasando. Pero Dios te dice hoy. Mija. Sal del lugar del parqueo que tienes en ese lugar temporario. Tú no puedes morir ahí. Hay un propósito grande para tu vida. Por eso llegaste aquí hoy. Por eso puse la gente que puse a tu lado Para que me conocieras Porque hay propósitos en tu vida Por eso que cuando te ibas a ir Y abandonarme perdiste el televisor y te seguí hablando Te metiste en el carro para matarte Y cuando prendiste la radio Te hablé por la radio Por eso hay un propósito grande Y a cada persona que Dios le haya hablado En esta tarde Yo creo que usted toma un una acción y venga aquí al altar diga Señor aquí estoy el altar está abierto quiero darle y ministrarla rápidamente siento una unción muy fuerte mi hermano que esta palabra le haya ministrado aquí hay gente aquí llorando bajo la unción hay gente aquí ministrada hay gente viniendo aquí porque necesitan que Dios lo levante venga Jesús Aleluya Aleluya Aleluya oh, Yeah. Oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Make it personal, make it personal Hay amigos aquí que hoy vienen a los pies de Jesús Hay visitas hoy que dicen yo quiero volver a Cristo Estoy cansada de vivir sola